Sí, buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Adelante, un placer. Sí, mira, Omar, eh, gracias por la oportunidad. Siempre tuyo. Yo quiero, yo quiero denunciar algo. Mira, que aquí en este país dominicano solamente estamos con protestas, que no hay democracia, que, y no está pasando algo que no nos estamos dando cuenta. Mira, hoy yo estuve por el banco de reserva, donde yo trabajaba en el gobierno, y a mí me cancelaron en el 2013. Entonces, cuando yo me informé de algo, fui a investigar. Tú sabes que esa cuenta que yo tenía donde yo cobraba está cobrando dinero en el banco. ¿Tú, ¿Cómo sabes, va cuánto a ser? ¿Tú sabes cuánto yo debo? Tú sabes cuánto, yo debo de 2013 hacia acá. Un chelito faltan para 8 ocho mil pesos ¿Cómo porque la cuenta está abierta. La cuenta está Mira, eso está haciendo a todos los dominicanos que tienen una cuenta abierta, que vayan a investigar a los bancos que tienen su cuenta abierta porque le están cobrando. Mira, me dice el camarógrafo que es verdad, que el bateativo pues que es verdad. Yo fui yo fui a investigar hoy y porque un hijo mío me lo dijo y cuando voy, me dice la joven que me atendió muy decente ella, eh, me dijo que yo debía o siete mil ochocientos, siete mil novecientos y pico, casi ocho mil pesos, unos centavitos faltaron para ocho mil pesos que me cancelaron y esa cuenta para mí no existía. Entonces, eso está pasando en estos bancos, que por eso que los bancos a final de año reciben esas grandes millonadas que se ganaron. Se es está acabando con nosotros. Eso es que están. verdad, mira, y déjame ya decirte. Ya tú sabes, yo quiero que le dé laya like a eso y que denuncie eso y siga dándole todos los días, porque entonces todo no puede seguir así. El diablo que tiene que venir prender este país con todo. <risa> Oye, cómo está la gente, <risa> pero mira una cosa. Casualmente, oigan qué coincidencia, y qué bueno, porque yo, como fue así, no lo pude anotar. Pero a mí me convocaron dos amigos hoy. Para denunciar. O sea, ellos me dijeron, investigue esto, Omar. Pero nosotros aseguramos que eso es así. Investigue esto. Yo quedé de investigar porque a mí no me gusta dar información si yo no tengo... Pero a propósito de esta llamada, yo le voy a confesar lo que sucedió. Buenas tardes, mi querida. Buenas tardes. Adelante. Sí. Bu las llamadas pues, por WhatsApp a veces tienen... Hello. Sí, adelante. Hello. Sí. Es respecto a... Es gigante. Respecto a Hipólito mejía. Sí. Ese tipo es un aliado incondicional de, de Danilo Medina. Yo no sé qué es lo que... Él no quiere es que el PRM gane. Así Todas es... las opiniones que, fav... que está es favoreciendo a Danilo. Así mismo Ese es... tipo es desfasado. es gigante para que lo sepa todo el pueblo. Yo no tengo compromiso con nadie. eso del PRM, pero digo la verdad. Eso es verdad, me cuenta que es gigante. Eso eh, es eh, verdad, eh, me cuenta que es gigante. Hay que criticarlo, critica. Mira, déjenme decirle esto. Y me dicen esos amigos de los abusos que el PLD comete. Es que el PLD se le ha ido la mano con todo, señores. Porque uno de ellos tiene un familiar muy importante. Uno de los amigos que me convocó para hacerme esa denuncia tiene un familiar muy importante. Que trabaja en el gobierno? Y me dice, mire Omar, ¿usted sabe lo que están haciendo el PLD? Los abusos que están cometiendo, que a empleados de cierta categoría le están descontando 2.500 y 3.000 pesos, y me, eh, hasta me dijo que fuera de Banco de Reserva, como lo, los cheques del gobierno se cambian vía Banco de Reserva, me dijo, trate de investigar vía el Banco de Reserva. ...que le están descontando y que para ese partido... ...o sea, usted es empleado, aunque usted no sabe... Les... ...eso fue de que este mes... ...al familiares de, le de cuentan, fijo, 700 pesos... ...y que para ese va lo hay partido... ...eso lo hacía Trujillo... ...que todos los empleados... ...le descontaban para ese va partido... ...dominicano de Trujillo... Oigan eso, qué maldito partido... ...este que ha hecho cosas este PLD... ...por eso es que este pueblo tiene que seguir la, la lucha... Y me dice, mire, a mi familia le quitaron, y ese hombre está que lo punchan y no bota sangre de pique tan grande. Dos mil quinientos pesos le quitaron. Y a todos los empleados de cierto nivel le quitaron. Y mira lo que dice ese amigo que le tiene la cuenta abierta en el banco de reserva. Coño, pero eso es un abuso, señores. Y una violación, una violación. Esta gente se ha burlado de este país y hacen lo que quieran y no le paran bola nada. Buenas noches. Bueno, también llegamos bueno, a ver. Sí, adelante. Ese mismo caso me pasó a mí. ¿Cómo? Ese, exactamente igual que el señor. Igualito. Ah, pero. Mira. Cuando yo volví al banco a algo. sabes cuándo te me chataron? Que yo debía seis mil, casi siete mil pesos. Oigan. Si señor. si yo no voy a tomar nunca ni entrar a este banco. Así mismo, así mismo, igualito. Eso es verdad lo que el hombre dice. Eso es cierto eso. Y también cancelé una tarjeta y no la cancelaron. Oigan, oigan y qué y maldito la dejaron abierta. Y luego eh, la entregué allá al banco y no, no la utilicé más. Y, y la entregué, hermano. Y, y, ¿Y qué hicieron ellos? ¿Que me metieron a la crédito por eso? A Lata, que sí, porque son los peores, que le dañan la, el crédito. Pues muchas gracias, hermano. Buenas noches. Buenas tardes, Omar. Oh un placer Buenas tardes, Omar. así mismo me hicieron a mí. también tuve que pagar tres mil pesos en el banco de reserva sí ah pero yo yo entiendo que al banco de reserva hay que hacerle denuncia pública porque y basado en qué banco de reserva hace eso la, la verdad es que estos son unos abusadores señores tres mil pesos con una cuenta que ya yo había retirado todo el dinero y la dejé abierta cuando fui me dijeron tres mil pesos tiene que pagar y tuve que pagarlo Ay, María Purísima, me dice, men, el camarógrafo, que hay que cancelar esa cuenta porque se aprovechan de eso. Buenas tardes por aquí. Buenas noches, Omar. Un placer. Buena. Adelante. Aló. Sí, buena. Buena. Sí, le escucho. Omar. Eh, a propósito del Banco de Reserva, el de, el de Popular, en eh, un tiempo empezó así y estaba solo por mucho tiempo y tuvo que hacer, ponemos muchos anuncios para volver a su, a su estado normal. Y el de Reserva, po, te, tú pones una, una libreta en dólares, te dicen que el mínimo son 100, pesos, 100 dólares. Y oh. otros te dicen que son 200. Sí. Y luego, te, porque tú no le movilizas o tienes esa cantidad les rebajan 10 dólares mensual oigan. y en poco tiempo le quitaron 90 dólares por una libertita que tenía de 200 dólares. Oigan, oigan, oigan, ¿Qué, qué? le voy a confesar y, y, y esto de, otras... de... después de esta llamada. Bu buenas noches. Sí, buena noche. buenas noches. Bueno, mira, al Buena. Mira, nada más me hace en el banco de reserva, es los bancos, yo tengo un hijo, que tiene cuenta en el Banco Popular y la retiró supuestamente, y también debe 3 mil y pico pesos en el Popular. En eh, Santa Cruz, en eh, Badem y todos los bancos están así, eh, es un grobo, por eso que sumen eh, al final de año y sirven grandes millonarios. Grandes, sí, ganaron. es verdad. Es acabando con el país. No, que están porque el sistema esta financiero, déjeme decirles, es un sistema parasitario. Los bancos es parte, y lo definió Carlos Mar en su obra capital, ese capital financiero. Parasitarios, es que más dinero gana Trabajando con el dinero ajeno de la gente Porque ellos no tienen dinero de ellos Es el dinero de, de los ahorrantes Y lo prestan y cuando vienen Todos los millones del mundo Ahora déjenme decirle, el PLD Lo ha dañado todo, hasta el sistema bancario Miren, eso no se veía antes Eso se está viendo en la era del PLD Eso no se veía antes Todos esas atropelías, todos esos atropellos Buenas noches Buenas noches, Omar. Un placer. Bendiciones, tío. Sí Oye, Omar, mi madre tenía una cuentecita de 200 dólares en el banco de reservas. La dejó ahí. Cuando a los dos o tres meses fue, nada más le quedaban como 160. Oiga. Retiró, retiró el dinero y la dejó abierta. Y cuando volvió hace como un año a retirar un dinero que, que le mandó un nietecito, debía 235 dólares. ¡Ay, María Debían purísima. dólares, debía. oigan, oigan, qué sí. maldita estafa, no, señores. Al año y pico debía 235 dólares la ¿Y ella no reclamó? Así. ¿Ella no reclamó? No, eh, eh, ella, lo, ella, lo que, ella lo que hizo fue que salió indignada para volver porque la gerente no estaba para hablar con ella y, y, y dejó esto así. 235 dólares y, y, debe porque y, la llevó y, bien. Y, y, y escuchen esto, eso es en ese aspecto, otros robos de los bancos y eso abuso, es, verídico, es con es verídico, la tarjeta de es crédito, eso. ahí que esa gente también abusan. Buenas noches. Buenas y gracias, bien. siempre a tu orden. Siempre a tu orden. Buenas sí. noches por el canal. Adelante. Bueno, buenas noches. Mire, yo también tengo una libretica en el Banco Popular. Y también le hago. En dólares. Y cada vez que pasa un mes, también me cogen 10 dólares. Ay, María Santísima. Cada vez que yo recibo hay 10 dólares menos en el mes. Miren, señores, pero eso no se sabía eso lo estamos sabiendo hoy, porque esta gente está llamando todo, pero yo no sabía que eso se estaba dando en el sistema bancario, pero es un robo